Quería darle un agradecimiento al doctor El Vaginazo, muchísimas gracias, ya me quitó el dolor del pie y recomendárselo a todos ustedes, eh, ya, ya no me duele el pie, ya está bien.